En el caso de la antropología forense es importante porque eh, se enfoca en la identificación de las personas pero también en las circunstancias sobre las cuales pudieron ocurrir los hechos de la muerte o la desaparición o el contexto social y político en el que están desapareciendo las personas y en este sentido la confianza se ha perdido entre sociedad, entre instituciones y la presencia de un grupo independiente pues un poco ayuda a esa, esa desconfianza. De poder compartir nuestras experiencias y nuestras visiones latinoamericanas y nuestros procesos de búsqueda de personas desaparecidas que, dicho y de paso, ¿no? difieren mucho en Latinoamérica de lo que pasa realmente en México. Lo que ocurrió en el, en el tiempo de la llamada Guerra Sucia sí es lo más parecido a nuestros procesos y de violencia interna. En el comité de encontrarlo surge en el 2007 a raíz de la desaparición forzada de mi padre un luchador social que fue reivindicado por un grupo revolucionario y fue desaparecido junto con su compañero hace ya más de, de siete años en la ciudad de Oaxaca. Muchos de nosotros eh, tardamos años en poder acceder o por lo menos conocer cuáles son las líneas de investigación que las autoridades llevan en los casos de desaparición forzada y más cuando se trata de eh, actores involucrados como el ejército, por ejemplo. Nunca se les ha querido investigar Creemos que hasta el momento tampoco lo va a ser. El año pasado estuvimos trabajando en una base militar que ha estado ocupada todo el tiempo por los militares. Pues ahí mismo que sigue ocupado ahí, solo en ese lugar sacamos 533 sosamitas eh, en una sola base militar. Primeramente quiero pues, recordar a mi hijo, Daniel Cantu son un estudiante. Bueno, acababa de terminar su carrera de ingeniero industrial y desaparece en Ramos Ariste, Coahuila, en el 2007. Las autoridades han estado, se dan a la tarea de que perdamos la memoria, pero la memoria histórica es importante, la memoria de nuestros familiares, quieren que se borren sus rostros, pero nosotros debe, estamos apostando a que el olvido jamás llegue y que su rostro no se olvide y que su memoria siempre esté presente hasta que lleguemos a la verdad. Por lo tanto, esa es nuestra lucha. En Perú hay dos figuras, la de perito oficial y perito en parte. El, el equipo peruano de Antropología Forense, básicamente, la mayoría de casos que ha hecho se ha sido de perito en parte. Cuando eres perito en parte, tú uh -huh. a quien respondes directamente es al familiar, pero el, el, el trato es directo. ¿no? Y una cosa que siempre hemos dicho y hemos querido que el Estado tome en consideración ¿no? es que estás trabajando con al, al final te encuentras buscando personas, personas que pertenecen a una familia. Y esa familia tiene derecho a una respuesta. Dar una noticia de que encontramos a un fallecido eh, dentro de los desaparecidos, esa no es la mala noticia. Desafortunadamente, hay un... si se acercan es porque han tenido la esperanza de que lo encuentren La mala noticia para nosotros es decir que no lo hemos encontrado. En el 1974 desaparecen a mi hermano Alberto Mecino, un campesino que pues se dedicaba al campo, estaba enfermo de bronquitis. Él fue desaparecido y hasta la vez no, no sabemos a dónde, a dónde se encuentra. ¿no? Y bueno, a través de Afalén hemos venido buscando la manera de que los presenten, pues, pero el gobierno vemos que hasta se burra. Sí, yo también tengo a mi hijo desaparecido desde hace... Del año del 10 de febrero del 2007. Nosotros, este como asociación, tenemos trabajando en el estado de Baja California alrededor de siete años. Cuando los casos están a punto ya de, de llegar a una, una localización o alguna detención de una persona, cambian los ministerios públicos para que este, se cierre el caso y esto parece que está. es un. Es un este es, es algo común en todos los estados de la república. Nosotros empezamos a participar en estas diligencias, en este caso como peritos de parte de la señora eh, Tarradilla, junto en colaboración con el equipo peruano, es, es una pericia de, de parte. Entonces, en, bueno, para ser breve, solamente quisiera mencionar que pues, el que busque encuentra ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de centenas de desaparecidos, en donde no puede ser que no localicemos nada. Algo tiene que existir, tiene que existir algún inicio, tiene que haber algún hallazgo. Hemos estado buscando encontrar lo que hacemos todos los familiares, a nuestros seres queridos desaparecidos. Pues no ha habido una respuesta de las autoridades. Al inicio pues era solo eh, marchas, mítines, este, actividades este, políticas para solicitar o pedir o exigir la presentación de nuestros familiares. Sin embargo, eso pues nunca ha funcionado eh, y nosotros decimos que esa terrible impunidad que ha existido durante tantos años es lo que nos tiene hoy así en esta situación y es la responsabilidad del Estado. Todo lo, todo lo que está ocurriendo.